Estimados compañeros, familia y alumnado, como sabéis, el Centro Educativo Ponce del León es un centro que colabora con UNICEF en defensa de los derechos de niños y niñas, y somos activos colaboradores de sus campañas. Compartimos eh, su preocupación por la salud y bienestar de los niños y niñas afectado por los terremotos de Turquía y Siria. Miles de viviendas han sido destruidas, desplazando a familias a asentamientos informales a temperaturas por debajo de los 0 grados. Nos hemos ofrecido a UNICEF a colaborar en acciones que estén llevando a cabo y nos dan la siguiente información que nos trasladamos. En Siria, su enfoque inmediato es garantizar que los niños y las familias afectadas tengan acceso a agua potable y servicios de saneamiento, que son fundamentales para prevenir enfermedades en los primeros días de una crisis. En cuanto a protección infantil, trabajan para identificar a los niños y niñas separados y no acompañados, para reunirlos con su familia y ofrecerles ayuda psicológica de emergencia. En Turquía, los esfuerzos se centran actualmente en la búsqueda y el rescate. UNICEF está coordinando con el Gobierno y la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias las necesidades emergentes vinculadas a la respuesta humanitaria más amplia. Su apoyo incluirá kit de higiene, mantas y ropa de invierno. UNICEF no recoge donaciones en especie, mantas, alimentos, etc. En el tweet que está puesto en el email en esta carta, se explica por qué. En estos momentos... Tienen abierta la opción de donativos al fondo que atienden. Entre otras emergencias, grandes catástrofes naturales como la que se está viviendo estos días en Turquía y Siria. Desde el Ponce de León, hacemos un llamamiento para que todas aquellas personas que quieran donar puedan hacerlo en este enlace de UNICEF, que está puesto también en la carta. Gracias. La dirección.